Te quiere mejor Hola chicas, buenos días Ya andamos aquí empezando un vlogcito nuevo Tenemos varios tiempos desaparecidos, ya sé Pero pues he empezado a trabajar chicas Así que se me ha dificultado un poquito estar grabando Pero les voy a estar grabando los si es días que descanso Ya más o menos ya agarré la rutina Así que ya... Ya no me siento tan, tan estresada de que no sé qué se espera para el día siguiente. Y ahorita ya más o menos ya tengo una rutina con el trabajo, la casa, los niños, todas las cosas extras que tengo que hacer. Así que pues ya vamos a empezar otra vez a enfadarlos por aquí un ratito. Ahí está el edano, está desayunando. Yo ando aquí haciendo un rico uchepito tamal de lote, no sé cómo lo conozcan. Un cafecito. Lo hice en vasora. Y pues allá tengo quesito y salsa para ponerle. Y ahí anda el gordito con su grita porque no lo he sacado de su cuarto. este El día de hoy, chicas, pues no hay mucho por hacer. Vamos a salir. Andamos en la Todo nos pegó como gripa, pero es por las temperaturas tan drásticas que hay ahorita. Está en el día súper caliente y en la noche refresca bastante y luego empezamos... Aprender el clima todo el día aquí en la casa Entonces como que eso nos hizo daño a todos Todos, todos, todos, hasta el gordito Dylan, mi esposo y yo Todos nos enfermamos Y, y todos nos enfermamos, pero el gordito Bueno, Dylan ya anda bien, vean El primer día sí me quiso comer Me le dio fiebre y todo, pero ahorita ya anda bien Yo también yendo bien, ya nada más Un poquito ronca, pero estoy Sacando como todo lo malo De la garganta pero el gordito trae una tos bien fea y se le oía su pechito bien apretado. Empecé a darle su medicina y todo, pero no noto como que se mejore, sino al contrario, siento como que se está apretando más su pechito. Así que dije, no, y descanso y me voy, urgencias, y pues que me lo atiendan ahí. voy a estar pues hasta que me atiendan, chicas, es que yo creo que me voy a entrar toda la mañana y toda la tarde. No es tan temprano, son las 9 de la mañana. Así que ahorita uh, nada más vamos a desayunar eso Y nos vamos allá pues a la clínica A ver a qué horas nos dejan salir Y pues ya ya saliendo Dependiendo si no salimos tan tarde Vamos a ir a, a comer ya unas hamburguesas O a ver qué hay Está varias cosas cerca Está Chipotle, está Ilinao Ahí a ver qué se nos antoja Y pues a ver si también nos damos una vueltita Ahí en las tiendas A ver qué tal que hay Aunque sea para Hacerles un pedacito más de video y no se enfaden nada más con la pura plática Así que a lo mejor les llevo un ratito ahí a pasear a la tienda Mi Luliar está Marshall y está Rose A ver si puedo entrar a las dos Y está también otra tienda Ay, no recuerdo bien el nombre, pero me gusta porque tiene muchísimas cosas Tanto como para la casa y cosas para los niños, para uno Así que yo creo que también los voy a Se llama Lowe's, creo Creo que se llaman los... No me acuerdo bien, pero ya que sé, ya les muestro cómo se llaman. Así que también les doy una vueltita por esa tienda para, pues, mostrarles algo y no se me enfaden. Y yo sé que a ustedes les encanta andar conmigo miruleando en las tiendas. Así que, pues, nos vamos a andar miruleando un ratito. Y, pues, eso es por lo que vamos a hacer por el día de hoy, chicas. Así que déjenme en común mi un chapito, mi tamal de lote Y ahorita las veo un ratito más. Chicas, ya estamos aquí en el doctor. Allá está el enano. Ya los chocó el enfermero y pues dicen mi que todo aquí, está tranquilo. Aquí, aquí, aquí, aquí. Y a le chocó aquí, aquí, aquí, le chocó aquí y, y, y, y a mí ya, no, no, ya se, se amparó. Ya se amparó Ya los checaron y dicen que puede ser todo un resultado común, así que pues ya. Eso nos ayuda a estar más tranquilos. Eh, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué, qué le recetan y pues más que nada fue pues, la tos que trae muy fuerte el gordito. El enano anda gusto, anda tranquilo, pero el gordito sí anda bastante lleno como de no moquita en la nariz, congestionado y la, el pechito bastante apretado. Así que pues déjenme rápido. ¿Qué les recomiendan? Pero al menos hasta ahorita pues ya nos descartaron que fuera. Algo más fuerte es solo hacer un resfriado común, mm -hmm. gripe, mm -hmm. qué sé ya. Nos ayuda, nos hace sentir más tranquilos. Bien chicas, llamamos aquí al rosa, anda el enano, ahí anda el bizcochito. Y anda aquí en la sección de cocina. Viendo. A ver qué hay yo. A ver papi. Y bien chicas, ya... Dylan, no empieces, ¿eh? Están estas también que más me gustan. Son las seis. Pero son muy chiquitas. Caminale, papá. Pero las ahorita tengo bien Casi dos Acá cuchillo esas falas están bien Para voltear los panqueques. No, no llorar. Bien, di tablas. No están sus de decoración. está bonita. Esta rodilla está bonita. No Las tazas A mí me encantan las tazas Esta está bonita ah, 3.99 Esta también está bonita 3.99 Deja Dylan No agarres nada Entiende por favor papi Estos platitos están bonitos Vienen en paquete de dos 5.99. 5 Me gusta este color. Oh, aquí ya viene un poquito de 4. Ahora está quebrado boludo. Y acá hay hoyitas. Charolas. No, ahorita no ocupo charolas. Están las La me gustan esas Que en ¿Qué? Calma, Y la chiquita en 12. Cálmate, Gigi. Esta va a bonitas esas. Vean, chicas, se arma el jueguito. Está súper bonito. Este está en 12, esta es en 13 y este está en 16. Y está esta medianita en color azul Se ve bonita también. Este color. Que okay. se ve bonita así. Pero ahorita tengo muchas ollas. Está esta, esta que es como estilo de los que están vendiendo en Macy's a $40. De esas que son como de cerámica así pesaditas. A $40, chicas. Súper barato. Está bonita. y qué más hay. Es lo que hay de ollas interesantes. bien <ríe> chicos. Miren, aquí están estos. Sí me gustan. Para decorar también Pero no tiene oh, 4.99 Estos vasitos están bonitos Están en 4.99 Estos son como para el whisky son como de este estilo más o menos Están en 5.99 5.99 Acá hay copas Y ya tengo copas Están en 12 Yo las agarré en 6 creo aquí charolas vean para las mesas como para botanita o así y estas están en 14 8 estos tapetes vean están bonitos como para ahora para otoño se venden bonitos a 8 dólares vean, están baratos Son cuatro tapetes y están a $7.99. Están bonitos para la decoración de otoño. Este es de estilo y este otro. Se ven bonitos. Bien, esas tablitas también están bien bonitas como para la decoración. Pero esas sí son un poco más caras, a $20. Pero esta bonita está, vean. Esta también. está en 14. $13.99 al pasito ahí espera ahí espera Oh vean este bol está súper bonito hace juego con la charola aquella que les mostré y está en 12.99 no está tan caro y hace juego con la charola y que ahí estos se sirven como para salir sal, el pimentero son estos de 2.99 son estos de 4 dólares y como para el aceite, vean. Están estas de $6.99. Para el aceite. Estos son para que no maltrates tus mesas. Portavasos. $5.99, vean, están baratos. $5.99 son estilo mármol Estos son de madera. Igual $5.99. Bien, este jarrón está. Bonito como para las galletas y este está en 13.99 y vean aquí hay jarrones camínale estos están bonitos para la decoración de febrero del amor y la amistad 9.99 sirven como o como para la mesa de centro $17.99 el grande está el chiquito en $12 y está el medianito en $14.99 pero se ven bonitos estos son bonito para la fruta andamos en Marshall a la vez cogemos unos lentes y vean, estoy viendo que tienen muchos sopillos de aire y bien baratos a 29.99 Yo probado el de coner el de coner la verdad que se los vengo recomiendo y pues esto se ve similar pero parecía Bastante cosas para estilizar el cabello. Camina la papa. Y vean, chicas, también hay bastantes a hacer y cositas así y pues a muy buen precio. 5.99 3.99, así que bastante surtido cremas que esta yo lo he probado y me encanta esta marca me encanta mí 399 me la voy a llevar este es súper bueno para lavar el rostro y yo he probado solo esta pero tiene parecer vean tiene el tónico y el el La crema para lavar El rosa Me voy a llevar esta Bien chicas, me voy a llevar esta maceta Para poner mi plantita Y yo voy a llevar unas cosas para cuidar la piel Estas son plantitas de Mentiras Bien chicas, ya estamos aquí almorzando Bueno, comiendo ya, ya son Casi las 4 de la tarde que salimos a Dile <risa> El gorrito está ya dormido están comiendo sí, salimos de la tienda oh, hay oveja. una abeja una abeja Llevé a los niños, como les dije Al doctor, porque todos oigan, Todos andamos encacarrados Y la verdad pues me daba mucho miedo Que fuera Ustedes ya saben, el virus ese que anda Desde el año pasado Porque pues fue toda la familia y todo lo que nos Enfermamos y no tenemos La vacuna, entonces sí me dio miedo Los llevé Supuestamente la doctora es un catarro normal, por los cambios drásticos ahorita de la temperatura, de que está el calor afuera, uno entra al clima en la casa frío y luego vuelves a salir el calor afuera, entonces me dice que esos cambios drásticos pues fueron los que nos pudieron provocar ese, eh, pues ese como descontrol, ¿no? y enfermarnos, darnos este catarro, entonces me dice que no me, que no me preocupe, que es algo, un respirado común. Que no hay ningún problema Incluso no les dio así medicina fuerte ni nada Porque no trae infección, no trae nada Es solo el, la tosecilla y la moquera O el resfriado común Solo me les dio ibuprofeno eh, Paracetamol Por si les da calentura Y un jarabito para controlar la tos que traen Y es todo Pero si sí, no quiso A... Uh, quiso descartar pues porque en la clínica nos trataron como si fuéramos con el virus chicas, porque allí si vas engatarrado con tos, con calentura te tratan como si vas con el virus nos atendió la chica que estaba afuera, ella nos hizo toda la cita, todo el chequeo y todo y nos mantuvieron en sillas que tienen afuera Que es especialmente para personas que van así O que van con el virus Entonces nos mantuvieron en esas sillas de afuera Nos hicieron entrar por la entrada de atrás de la clínica Que es la entrada para personas que van así No puedes entrar por la entrada principal Porque pues en la entrada principal está Gente que no tiene nada de virus ni nada Entonces nos hicieron entrar por esa otra entrada La enfermera que nos atendió El enfermero que nos atendió Iba completamente cubierto Todo, o sea nos trataron como si fuéramos con el virus Pero pues son precauciones que ellos deben tomar, es normal Gracias a Dios la doctora dice que es un resfriado común Pero como les digo, como te tratan Tú vayas con gripa, vayas con tos, vayas con calentura Ellos tienen que tomar esas medidas porque, o con diarrea Porque también me preguntó que si no tenían diarrea Ellos tienen que tomar esas medidas porque no saben Son varios de los síntomas del virus Entonces pues ellos tienen que tomar esas medidas y te tratan como si llevaras el virus eh, y pues toman sus medidas, ¿no? Para la clínica y para las personas que, que tanto trabajan ahí como para las personas que van a consulta normalmente. No esperas en la sala de espera, no esperas una sala que tienen ellos, eh, se puede decir como alternativa ahorita. En la parte de afuera de la clínica tienen una carpa y tienen sillas. Y allí es donde esperamos todas las personas que vamos así, pues, encatarrados o, o que sí llevan, pues, el virus, no sabemos, ¿verdad? Y no te dejan salir de ahí si no te hacen la prueba también. Les hicieron la prueba porque, pues, no podían salirse en la prueba. Aunque la doctora dijo que su diagnóstico era un resfriado común, un catarro común por cambio de temperatura. Me dijo, de todas maneras, te les tengo que hacer la prueba porque no pueden salirse en la prueba. Yo necesito dejar aquí que se les hizo la prueba y se descartó cualquier posibilidad de lo otro. Entonces pues les hicieron la prueba Al gordito le hicieron la prueba Lo Como son niños y como ya andan encatarrados No les meten hasta acá El, el por el cotonete Solo se los metió como por aquí así Y es más delgadito Como es para niños es más chiquito y más delgadito Entonces solo lo metió como por aquí El no sí me hizo un escandalazo Pero pues o ahí sea, ya está más grande Ustedes saben, él hasta cuando le toca vacuna Es un escandalazo Pero el gordito no, el fácil lo acostamos, lo, le puso el cotonete en los dos poritos y listo, tuvo la prueba entonces me hablan en tres días bueno, me dijo que el miércoles y el jueves me hablaban para darme el resultado aunque ellos, ella pues dice que es un resultado negativo, eso porque es un catarro común, pero pues igual por cualquier cosa ellos me hablan para darme si es negativo o positivo, también me dio un número porque no nos hemos vacunado ni mi esposo ni yo, entonces me dio un número donde tengo que hablar, hacer cita para irnos a vacunar porque sí si me dijo que es más riesgo el que no tengamos pues la vacuna y pura bien chicas no, no la hemos puesto y me comentó este, que pues ahorita sí hay un poquito más de números en niños como ellos de más pequeños de 12 <coughs> oigan se tosa. Y entonces me dijo, por eso es que estamos tomando estas medidas. Porque pues sí, ha habido un brote un poquito más alto en niños menores de 12 años. Me comentó que la vacuna iban a tener algún a tener alguna respuesta a la vacuna. Porque me dijo que nos vacunáramos. Y yo pues automáticamente ya vacuna para niños. Me dice ya, aún no. Pero en agosto ya va a haber una respuesta. Si va a haber ya para niños o si tenemos que esperar más tiempo. Pero por lo pronto, pues tú y tu esposo tienen que vacunarse. Me dio el número, haz la cita y tienen que hacerlo Uh, me dijo igual Que yo tenía que preguntar también Porque también le dije Y así en gripados En catarras, Nos podemos vacunar Me dijo Pues tienes que preguntar Ahí en la cita Porque yo no soy especialista En eso Entonces tienen que preguntar En dónde Están tomando La situación En sus manos Ahí tú preguntas Si se puede vacunar así Si tienes que esperar O qué pasa Entonces yo voy a hablar Voy a hacer la cita Y pues nos vamos a, a vacunar Chicas Hasta ahorita los niños Andan bien Hasta Changuito ya anda bien Ponte guaraches y el otro sí traía tos super fuerte todavía Me le dio un jarabe para pues minimizarle la tos Solo trae inflamadita en su garganta de tanto toser Pero dice que no trae bacteria, no trae nada Entonces pues están bien Solo es por el cambio brusco de temperatura Y pues ese es el chisme chicas De por qué fui a la clínica De por qué nos hicieron la prueba okay. Y pues eso es el por qué fui a la clínica chicas Por qué les hicieron la prueba porque pues andamos todos eh, yo digo que en mi en pueblito no sé ustedes cómo lo conozcan pero yo digo que es calor subido así nos decía mi mamá porque siempre cuando se terminaba el fresquecito y empezaba el calor fuerte allá en el pueblo pues luego lo empezaba toda la gente con tos, con gripa, encatarrados así como andamos entonces pues yo siempre digo que cuando pasa esto es por calor subido y pues mi mamá siempre nos decía nada más traten de no pisar a raíz no tomar muy helado porque, pues, te puedes apeorar ¿no? Pero, pues, no... Y solo controlar los síntomas, porque, pues, se tiene que salir solo el calor subido que traes. Entonces, pues, uh, cambiándoles de tema drásticamente. De ahí pasé a Marshalls porque necesitaba algunas cosas. Y como ustedes saben, las cosas nos pegan cosas que no necesitamos también. Ocupamos una macetita porque quiero colgar ahí, ¿verdad? Ahí en esa esquinita tengo como un ganchito Que es la parte del en comedor Pero aún <risa> no tengo comedor Pero pues ya está un poquito más libre Así que quiero colgar una de las plantitas que traje de Home Depot Yo recuerdo que mi mamá esta enredadera eh, Que compré en Home Depot La tenía siempre así colgadita y, y caía muy bonita la planta Es esta, vean Es esta, miren Empieza como a bajar la enredadera ya cuando empieza a crecer más. Entonces, mi mamá siempre tenía así colgaditas en el pasillo de su casa. Y pues es lo que quiero hacer para que empiece. ven qué bonita se ve. <ríe> se ve súper, súper bonita. Me costó esta macetita $7.99, chicas. Bien económica. Y vean se ve súper bonita la plantita. Y ya si le puedo echar agüita y no pasa nada, no se tira ni nada. Pero ahora les voy a necesitar no siempre a colgarla. Es que ya al ratito que la cuelgue les muestro cómo va a quedar. Pero ven, bueno, se ve súper bonita. Y ya sé cuando va creciendo, pues van a ir colgando las ramitas hacia abajo. Y ya de ahí a ver dónde la enredo, la corto y pues hago más cejitas con plantitas. Y este pues es un plato y ven, lo puse para que no se tirara el agua. <risa> y ahí paso a. Compré también. Mira. Estos chupones que ocupaba el gordito Porque le tenía de tela Pero una mera recomendación chicas No compren, esos chupones que son para la fruta No compren de tela Esos me costaron 3.99 No compren de tela chicas Porque los de tela Se ponen bien feos, o sea, ya no tengo ninguno, Ya los tiré, como dos tres veces Nada más de disfruta Y se ponen bien feos, de verdad Se les hace como mo con el plátano que los laves bien las costuritas horrible, se pone bien para todo y pues había visto ya estos en Amazon, pero en Amazon estaban como a 15 dólares el par, entonces dije espero y busco en otro lado busqué en Walmart, en Walmart también estaban como a 15 y vean, están mejor estos que son de plástico nada más de las rosas como el vivero y luego los buscar. y traen hasta su tapita y le agarré estos dos al gordito porque pues aún no tiene sus dientes entonces todavía le tengo que dar la frutita así para que solo le chupe el juguito eso iba por, eso era otra cosa de las que iba, mi maceta y eso Los chupones Los chupones para la fruta pero pues ya andando allá chicas les digo que se nos cosas que ni ocupamos, vean vean, ahí estas espatulitas bien veraniegas y comando ahorita y estas espatulitas vean, cosas que Luego siempre uno por cosas que ocupaba Ocupaba la maceta y ocupaba los chupones Pero ya salió y me traje otras cosas Estas me costaron $3.99 Tengo la esperanza de todavía hacer la decoración de verano Así que también me traje estas Me traje estos guantes Para mi exfoliación cuando me baño Me esmoleo siempre el cuerpo Y me traje este tapador también de $9.99 del KitchenAid Porque no tengo tapador Y ya le ando dándole las a mi esposo Destápame esto, destápame el otro y así pues ya no voy a dar lata. Mis guantes me salieron $5.99. Son dos pares. Pero me aguantan mucho porque me escolió como tres veces a la semana. Pero aguantan un montón. Uy, dejen guardo el vestido porque me traje unos shorts a mi foto, pero no sé si me quedé. Y qué más me traje. Y vean. Me traje esta nivel. Yo siempre uso nivel, la que haya nada más que sea para piel normal. Siempre me encanta buscar la nieve ahí en Marshalls O en Tiamat O en Rose Está $5.99 Y me gusta esta del tarrito Se me hace más práctica Porque me encanta mucho esta crema Te humeta súper bien De la que sea nada más que sea nieve Y que está para piel normal Y agarré este esfoliante Que huele riquísimo vainilla Ay, Ya lo había comprado hace mucho Ay, Huele riquísimo bien, Es este Es esta marca ya lo había comprado hace mucho, pero yo siempre ando cambiando los olores, chicas, porque me enfado. Tanto en las lociones, como en los perfumes. Perfumes tengo muchos. Y me duran años los perfumes, porque yo todos los días es un aroma diferente. Es raro cuando se me propongo agarrar un mi mismo perfume, pero casi no. Agarré también, me estos para limpiar los biberones de gordito. Estos me salieron 3.99 y agarré... ¿Qué otra cosita? Oh, esta cajita. la cajita es $7.99. Para organizar mis cosas. Porque tengo... ahí arriba, vean. Les dije que mi refrigerador se convertía siempre en un despapalle encima. Entonces quiero organizar mucho. Pues recetario, res, libretas de recetas mías. Mucho despapalle que ocupo. Pero que no tengo organizado. Quiero organizar eso. Agarré también estos, no yo sea, los traía me encontré esto, vean esta libretita yo ya tengo una chiquita ya como ven arriba no sé pensarlo también pero este no me alcanza chicas la hoja porque me gusta organizar lo que voy a hacer de comer me gusta organizar el mandado, me gusta organizar lo que voy, los pendientes que tengo lo que tengo que grabar eh cosas que tengo que enseñarles a ustedes que me manda influencer o así cosas que me llegan entonces me gusta organizar todo por escrito porque si nada más voy el día que tengo chance o que descanso checo ok esto y esto hay que hacer y ver qué alcanzo a hacer entonces pues me agarré esta más grandecita esta me salió en 5.99 me encantan las libretas así que tengo ver un montón de libretas una las tengo con puras recetas de postre otra vez tengo como un despapalle de cosas hasta de mi marido Y así Y más sucesivamente Y me encontré esto, chicas Vean, <risa> ya había habido hablar de estos libros De Magnolia Son unos recetarios Es un chef, creo Porque son recetarios, supongo que es un chef Este, me agarré estos dos Estaban a $14.99 cada uno Yo tengo un recetario, chicas Bueno, tenía muchos Esta es mi descapa, ya vean de libretas La voy a dejar aquí Porque esta tiene cosas de mi esposo Vean Tengo esta Que esta libretita Es desde que empecé con mis negocios De repostería Fui y compré esta libretita porque yo soy siempre así Bien ñoña, bien nerd, bien ñoña No sé cómo iban ustedes De estar anotando todo lo que cupo Recetas que me hallo que me gustan Anotaba todo, también lo de pues tengo recetas, tengo como lo de los pedidos que me hacían Tengo proyectos que tenía para mi negocio Hasta arquitecto me hice Este, y así, ¿no? Sucesivamente, ¿verdad? Tengo muchísimas cosas Y así, entonces esta libretita fue la única que me pude traer Porque era la que, pues tenía cosas más importantes, ¿no? Esta, tenía otra más, así, vean Como una carpeta, también con recetas Pero esa pues solo me traje como las recetas más importantes ¿Y dónde está mi recetario? Oh, aquí está. Y vean, tenía varios recetarios que eran de mi abuelita. mi abuelita, pues, pasaron a mí. Pero solo me pude traer este. Que, pues, es lo de mi especialidad, ¿no? Lo que me interesaba más. Eh, porque ustedes saben de cocina. Yo no soy así muy, muy chingona para la cocina. Pero la cocina, porque pues tengo que cocinar. Hay que comer Pero pues es todo lo que a mí me agrada Así que me traje este recetarito Que era de mi abuelita Ven, Tiene aquí el nombre de mi abuelita Y pues de aquí yo saqué varias recetitas Después yo lo fui modificando también a mi gusto y todo Pero pues este recetario Se puede decir que es de generación de mi abuelita a mí. Y ya pues yo se las voy a dejar a mis char charmaquillos. Y pues por eso dije, ok No tengo recetarios Así que pues me voy a hacer de mis recetarios Les digo que ya había oído Algunas chicas en el YouTube De este recetario que me mostraban Está en inglés pero pues no importa Chicas lo traducimos Lo traducimos con el Google Y de aquí a que nos enseñamos El inglés porque uh, uh, Para enseñarnos Ya sé varias cosas así como de recetas Y para el trabajo pues sí me hayo Varias cosas ya de que Cosas del trabajo sí ya le hay Pero y así recetas que a veces ven en YouTube así que están en inglés, ya les entiendo varias cosas, por como les digo, por mi trabajo. Que el diario es diario estar oyendo las mismas cosas, pues sí, como que se te van pegando. Se te van pegando en la mente de teflón que tenemos. Queriendo y no, les estoy quedando el precio. Bien, y pues les digo, hoy que estas, oí de estos recetarios con las chicas. los ahí los dos y fue súper baratos bien bien bien baratos y pues sí me gustaron muchas recetas que trae y a veces yo no hayo ni qué hacer de comer así que dije pues me los voy a llevar para una me sirven como decoración y dos pues me dan también ideas de, de recetas para hacer de comer y tres pues van quedando herencia para quien siga en la familia los pasos de la cocinera de la casa este entonces pues chicas Eso fueron las compritas de hoy déjenme voy a ganar estos shorts también a ver si se le van a quedar porque no tiene casi shorts como estábamos. ustedes saben que nosotros vivíamos en San Francisco era mucho frío entonces todos tenemos ropa como de yo tengo mucha playerita así fresca porque a mí nunca me ha gustado tener así o sea ya me ponía suéter me ponía pants pero las playeras nunca me ha gustado de manga larga, ni que sean saco con un cuello acá alto, no, no sé, no, no me siento a gusto con ese tipo de ropa. Entonces, pues yo sí tenía mucha playerita así fresca, pero ellos no. Dylan sí tenía mucha playera de manga larga, suéter, pants. Mi esposo igual, mucho suéter, pants, uh, playeras también así, pues como de frío y así. Entonces, este ellos sí les hace falta. Ropa, no tienen mucha ropa para el clima que hay aquí que es súper caluroso. Entonces, pues empezamos, hemos empezado a Dylan Ya no fui, lo surti, no les mostré, pero ya fui, lo surti hace como unos tres meses. Se lo surti de ropa, shorts, playeritas frescas y todo eso. Y pues mi esposo ahí se va surtiendo poco a poco, chicas, poco a poco, porque pues si sí, el gordito también le acabo de surtir hace poquito. A él le voy sortiendo así cada mes, cada, casi cada mes estoy encargando cositas de Walmart, le encargo a él, ustedes saben. Me gusta en Walmart porque pues venden paquetitos súper grandes y bien económicos. En Ross lo he buscado, pero pues no hay... Está económico, pero no tanto, porque en Walmart le encuentro paquetes hasta con seis playeritas, más Y hasta en 10 dólares, 12 dólares. Y en Ross no hay así tan, tan barato. Entonces, a él sí le resulta así de Walmart... Porque pues me gusta eso hotel le así Y casi cada mes le ando comprando Así paquetitos de, de ropita Para que tenga ahí Porque pues él Está creciendo mucho Entonces él está dejando de ropa súper nueva y súper rápido El enano pues él también está creciendo Pero pues él sí me le aguantan Hasta tres meses, cuatro meses En lo que vuelve a engordar y a crecer Entonces a él sí lo voy y lo surto al arroz Cada tiempo que yo veo que ya no tiene casi ropa Pues ya voy y lo surto Ahorita les digo que lo surte ese como no, como dos meses hace que lo surtí en la Rose. Eh, yo creo que me va a tocar volverlo a ir a surtir uh, para entrando a clases. Porque si sí, ya veo que la ropita ya la queda así como muy apretada Tenis ya de plano, tenis cómodos ya no tiene. Tiene los que son de salir, pero esos solo son para así, como para así que vamos al mall, que vamos a comer. Porque no le gustan así para traerlos de diario todo el día. Dice que los siente incómodos. Sí. Así la cosa con el enano. Yo creo que ahora sí, la aul de la escuela, sí se los voy a grabar para darles una idea más o menos de lo que agarro. Y pues les digo, agarré estos shorts que son como más para andar aquí en la casa o cuando vamos a la playa, porque si también estos hombres son de que cada rato, cada fin de semana a veces quieren que a dónde vamos, pues vámonos al playa un ratito, como está aquí cerquita. Y con este calorón, pues a meterse un chapuzón un rato. Y pues le agarré shorts para eso. Y fue todo lo que compré, creo. Sí, fue todo. Todo lo que agarré, chicas. Así que chicas, ahorita ya ando en la cocinada. Voy a recoger este despapalle que tengo aquí. Voy a darle una raza porque vean. Está es despapalle. El gordito no está dormido. Así que voy a aprovechar. Voy a aprovechar ahorita que todavía está dormido para terminar de hacer la comida. Recoger ese despapalle y organizar un poquito la casa. Hoy no trabajamos, pues, chicas, descanse hoy lunes, voy a descansar mañana martes, y ya pues el miércoles empezamos otra vez la friega y pues ya, cuando trabajo les digo, no les he grabado porque aún no me sentí así como bien en, adaptada a la rutina voy a ver si ya empiezo a grabarles un poquito eh, porque pues llego ando llegando como eso a las 3 y media de la tarde, en cuanto llego pues a descansar un ratito y a empezar a hacer la, la comida ya acabo de hacer la comida y ya lleva a mi esposo, comemos y ya recoger todo, a descansar un ratito, bañarme y ya Dormir y ámanos otra vez otro día igual Entonces pues sí, por eso no he grabado porque no hay mucho también que, no hay mucho que mostrarles los días que he estado, que voy a trabajar Porque pues en el trabajo no los puedo grabar y prácticamente es casi todo el día Entonces pues sí, no quiero aburrirlas, no quiero aburrirlas con mi aburrimiento del, del señora trabajadora entonces este, ahorita lo que ando viendo es eso, que les digo que no pierdo la esperanza de que voy a hacer mi decoración de verano Y pues ya estoy también preparándome para la de otoño, voy a encargar algunas cositas en shim, les voy a hacer el out. Y pues estoy que ando ahorita checando, la de verano pues ya va a salir verano yo sé chicas Pero pues yo les voy a hacer las de verano porque de todas maneras otoño todavía le cuelga varios tiempo para hacer la de otoño entonces ya le faltan, nos faltan como unos dos meses y medio para la de otoño. Así que aún voy a hacer la de verano, si Dios quiere. Y pues eso es lo que nos siento, chicas. Yo creo ya aquí lo voy a parar. Porque ya tengo mucha platicadera. Y pues yo creo ya aquí me voy a despedir, chicas. Porque ya el video, pues sí, ya está bastante larguito. Entonces, pues ya, aquí me despido. Y mañana, si Dios quiere y me dé tiempo, quiero grabar unas cositas que tengo allí todavía. De una marca de joyería que me mandaron, me mandaron de Influencer. No, de Influencer ya no tengo, ya les enseñé todo el Influencer. Pero sí tengo esa marca de joyería que nos dio un código de descuento. Así que no se los he compartido y quiero compartírselos. Y tengo algunas a las suscripciones, WhatsApp y Etsy. También se las quiero compartir. Así que, qué que es lo que vamos a hacer mañana. Y pues a ver si les grabo un pedacito de vlog también. <coughs> Porque vean, me agarra la tos con mi platicadera. Así que, pues, por hoy fue todo, chicas. Gracias por acompañarnos en un vlogcito más aquí en su canal. Y besos, bendiciones. Y nos vemos el próximo videito. Bye, chicas. Hasta la próxima. Si bailas de aquí. El